Existe un método de intercambio virtual que invita a las personas a, por, a ponerse en contacto directo. Este método se llama el método, el método Energies. Y acá tengo a Ol Sasha, quien viene a hablarnos del de método Energies. Bienvenido, Sasha. Gracias, Denise. Cuéntanos qué es este método, el método Energies. Es una manera de estar y de ser distinta a la tradicional la economía es lo que es y permite lo que permite y sin embargo hay una nueva oportunidad de ser toda la expresión de nosotros mismos, la mejor versión y hacer un tipo de actividades que actualmente pues no se hacen porque no son rentables y no hay una entidad, una fábrica, un lugar donde hacerlas pero que sin embargo entre las personas se valora y que si esa valoración puede ir acompañada de la moneda social digital planetaria entonces, tenemos una oportunidad. Muy bien. Pero entonces, ¿cuáles son esas actividades por las cuales podemos, de alguna manera, beneficiarnos con este método? Las oportunidades son las que una persona quiera. Es decir, por ejemplo, eh, es huir de lo tradicional, de lo clásico, de lo que se hace siempre. Te pongo un ejemplo. Imaginémonos, por ejemplo, a una eh, diseñadora de moda. Esa diseñadora de moda lo que hace es unos hermosos dibujos y quiere que esos dibujos sean eh, algo que se pueda comprar. Pero no encuentra quien le dé una oportunidad, una fábrica, un agente, un lugar donde poder. Claro. Ahora tenemos a esa señorita que no quiere eh, repetir lo que hizo su mamá y su abuela de ir a una iglesia a casarse y quiere casarse simplemente en una playa, en la naturaleza, y con un vestido que rompa las normas. Y necesito un vestido peculiar, singular. Bueno, pues va a buscar a esta diseñadora que no es dentro del sistema. Claro. Ahora imagínate a esa doña que sufre de dolor en la espalda y no puede estar en una fábrica con los tremendos horarios que están explotando a las personas y está en casa sin hacer nada, pero disfruta cosiendo. Entonces las tres personas se ponen de acuerdo. Ese es el método de la posibilidad de reunir, intercambiar... ...la energía y poner a disposición de los ciudadanos otra forma de ser y estar en el mundo. Muy bien, pero entonces, Sasha, esto sería una moneda virtual o digital, porque ya existe o otra criptomoneda... Qué es el Bitcoin? Por ejemplo, existe el Bitcoin como existen 1350 criptomonedas más. Hay más, muchas. La gente tiene como idolatrado el Bitcoin porque es la de como un acceso y fíjate que es una moneda que tú puedes ir a un cajero uh -huh. e intercambiarla con el peso dominicano, con el dólar, con el yen, con claro. el euro. Bien, esto que nos está diciendo que la oportunidad que tuvimos con el asunto de la tecnología no se ha aprovechado solo Método Energies es una criptomoneda que va más allá, es un dinero que no es empobrecido ni está vacío. El dinero actual, el billetito, la moneda acuñada no lo respalda nada. La moneda social digital planetaria es respaldada por la divisa humana, por aquello que hacemos las personas. Es el dinero de las personas, por las personas y para las personas. Es otra forma de ser y estar en el mundo. Muy bien. ¿Y esta moneda serviría, por ejemplo, en países como el nuestro? Claro. ¿Hay forma de, de utilizarla acá, por ejemplo, en por República supuesto. Dominicana? ¿Sí? Es decir, estamos con la aplicación que la estamos terminando de pulir sí. y pronto se podrá descargar de manera automática y gratuita en cualquier celular móvil. A partir de ese momento, pues las personas pondrán de acuerdo esos dos celulares como manifiesto de ese abrazo fraternal. La idea es que los encuentros sirvan para la ayuda mutua, para complementarnos, para participar de una alegría compartida de hacer cosas que no se han hecho nunca antes y que sin embargo se pueden hacer y además producir dinero. Claro. Además de ese pago que se produce en el momento, hay una serie de personas, muchas mujeres en casa, que no saben qué hacer o no pueden hacer otra cosa que estar en casa uh -huh. y sin embargo... Con el dispositivo Enersys en una computadora lo que hacen es contribuir al método, como Validando las operaciones, formalizando la creación del dinero. Y tenemos un capital social que a la vez está reflejado en el registro público universal gratuito. Es decir, la información es pública. Todos los acuerdos están en el ciberespacio para que cualquier persona los pueda consultar. De manera que actúa como una bitácora en la que tú y yo podemos ver Ah, pues voy al programa de Denise. ¿Quién es Denise? Nos definen los actos. ¿Qué ha hecho Denise? Claro. A través de las transacciones, yo sé cómo tú eres. A través de las valoraciones, en las que se premia la confianza, la comunicación. Y eso es público. Eso o sea, es yo público. puedo tener acceso a la Absolutamente. No necesitas ser usuario para poder tener acceso a la información. Pero si eres usuario, tienes la oportunidad de crear, juntamente con nosotros, una sociedad mejorada. A mí no me gusta el mundo en el que vivo. La guerra. ¿La guerra por qué sucede? Sucede porque hay gente que va a las fábricas y se fabrican armas. Claro. Pero las armas van a matar. El que pulsa el botón de la muerte nunca es el ciudadano. Siempre es alguien ahí de la élite que está claro, alejado de todo y que no económicos. le importa y que hace negocio con la guerra. Sí. Ahora, lo más preocupante es que hoy ya casi no necesitamos grandes fábricas ni grandes tanques. No se necesitan misiles, basta un pequeño dron uh -huh. para ir a destruir toda una zona de 200 personas con niños claro. y mujeres, solo porque ahí hay un teórico terrorista. Uh -huh. O sea, el niño que ha estado jugando con el videojuego, ahora de adulto sigue jugando con un videojuego que lo que hace es destruir sí. a su propia raza. Es. Eso a mí me parece indecente. Entonces lo que promocionamos en este tipo de intercambios son los cuatro principios humanistas fundamentales. La conciencia de unidad, la fraternidad universal, el bienestar general y la alegría compartida. Estas cuatro cosas no están sucediendo hoy ahora mismo en el mundo de los negocios, en el mundo de las grandes corporaciones, en el mundo de los organismos internacionales, en el mundo de los estados, pero son quienes gobiernan, entonces, las instituciones, ¿qué son? Al final, vosotras, aquí estabais hablando ahora del acoso. Las instituciones acosan deliberadamente con el abuso de autoridad a los hombres y las mujeres del mundo. Sí. Es un acoso, una agresión constante en el que la dignidad se pisotea, en el que la libertad no existe. Tú no eres libre en sociedad. Entonces, Hoy, Sasha, ¿cómo entra el método de Energista? ...a cambiar de alguna manera eso... A ayudar a las personas a, a vivir... ...o ir creando un mundo más eh, más fraterno, más libre... ...¿cómo, cómo trabaja el método de Energy desde adentro? Al ser una alternativa a lo que nos han obligado por siglos... ...porque el dinero es una trampa... Sí. ...es una forma de dominio, de explotación, de esclavitud... ...la gente, como no hay dinero... ¿Qué hace? Se alquila para trabajar, se somete al jefe, uh -huh. hace cosas que no quiere, va a una fábrica de armas sabiendo que van a matar, pero tiene que pagar facturas, no tiene el dinero. Bueno, arrinconemos todo esto. Entonces el método lo que hace es abrir la oportunidad de crear un nuevo mundo a partir del cual nosotros ya no necesitamos el dinero clásico y habitual, sino que creamos un tipo de dinero que tiene vida que tiene significación, que nos permite la ocupación vital, no tanto el empleo o eh, la búsqueda del salario o el lugar laboral, sino la vocación, la vocación de servicio, la actividad que enriquece a la comunidad. Comunidad es poner en común la unidad. Claro. ¿Y eso se ha olvidado? Así es. El método Energies eh, es, un, es un mecanismo económico muy actual. ¿Cómo entra eh, su relación con el Estado, con eh, el status quo en general, eh, la manera en que las personas piensan, con la religión, con su, con su manera de desarrollarse, sobre todo en países como el nuestro, que todavía es llamado tercermundista o subdesarrollado, algo que yo condeno, porque qué es el desarrollo eh, y qué, qué es un país tercermundista. ¿Cómo entra a nivel... Internacional, ¿Cómo se visualiza el método de ENERGY, sobre todo para países como el nuestro? Bien, me gusta lo que has dicho. Es indignante que se hable de países del tercer mundo, porque eso inmediatamente te habla de una diferencia y por qué uno está por encima. Yo he vivido mucho en Latinoamérica y es el país de las sonrisas y las lágrimas. Yo nazco en España, por tanto Europa. En esos países es donde el estrés y la depresión está presente dices aquí en este lado del mundo han aprendido a con lo poco que tienen aunque sufran son felices uh -huh. allí con todo aquello que tienen y que hablan de progreso ves a una señora que se pone con un ataque de nervios porque no está la marca de perfume que ella quiere dices wow wow sucede claro. entonces cómo se interrelaciona que preguntabas con el sistema sí no lo hace. Vive completamente al margen del sistema. No necesitamos al sistema. ¿Por qué el dinero tiene valor? No tiene valor. El valor se lo dan las personas. Pero el billete con dibujitos, la moneda acuñada no está respaldado por nada. Con lo cual, si a partir de ahora tú y yo nos ponemos de acuerdo en que las conchas marinas son la moneda de cambio, vamos a intercambiar con conchas marinas. Entonces la idea es crear un método que se ha diseñado, que está en fase de producción informática, una aplicación tan fácil como las que están descargándose en los celulares, que permite la creación del dinero y es un dinero que es la ciudadanía planetaria. Todo el sistema del blockchain no hay una pirámide, por lo tanto no hay un punto de falla, no hay un jefe, no hay un árbitro, no hay un intermediario. Sasha, pero a mí me preocupa porque el uso del dinero empezó justamente como eso, como un intercambio, y el ya trueque. vivimos en la época del capitalismo, se habla mucho de capitalismo, pero es la época, de la, para mí, de la cosificación del ser humano y de lo que llama bienes naturales, por ejemplo, todo es un bien, todo es un recurso, es una cosificación. ¿No entraría luego el método Energies en eso? ¿No, de, ¿No podría degenerar también en un método utilizado por el capitalismo? Fíjate que nace como el capitalismo humanizado. Su propio nombre lo indica, energies, energías, intercambio de energías. Claro. Hablabais en el programa las compañías de la alimentación. Así es. Bueno, parece absurdo, pero el sol alimenta. No está la fotosíntesis. Claro. Entonces, a mí me han acusado de absurdo por salir en la mañana a beber sol. Yo voy a la puesta de sol antes de que se vaya al día llevarme el pedazo de vida que me toca. Eso es un alimento. Claro. Lo viven las células. Sí, así es. Con lo cual, hay muchas formas de entender y visualizar lo que es Método Energis. Sobre todo, repito, una manera de ser y estar en el mundo distinta a la que obliga el sistema. El sistema obliga a autómatas, obliga a que seas un secuaz de lo negativo. ¿Y qué es para mí lo negativo? Todo aquello que no incorpora el amor. El amor se ha desprestigiado, se ha desacreditado y el amor es energía. El odio es una forma de energía Mal canalizada. Claro, si encontramos un punto de fusión entre tú y yo para que juntos creemos algo de lo que nos podamos sentir satisfechos y de lo que disfrutemos conjuntamente, yo pienso que se abra una etapa para la humanidad que ese capitalismo humanizado tiene su. esfervescencia. Claro que sí, el Sasha me parece indignante que tengo que terminar el programa ya, porque esta conversación me ha encantado, sobre todo porque es algo muy nuevo que nos traes, eh, y... Tiene esa, nos da como que esa esperanza, es muy interesante, eh, esperamos que muchas personas se motiven a investigar sobre este método y de verdad te agradecemos que vinieras acá a conversar con nosotros sobre esto. Ok, ciudadanocósmico.com Ciudadanocósmico.com, ahí se puede buscar información. Ahí abre todas las puertas y te puedes ir a la nacionglobal.space que es la red social nuestra claro. te puedes ir a facilglobal.org que es todo lo del método Energies, y puedes acceder a todas las campañas que tenemos en marcha Muy bien, pues desde ya les invitamos a seguir a Olsacha y este método Energies. nosotros también lo haremos gracias Olsacha por estar con nosotros y gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros continuamos mañana, sigan disfrutando de Canal 4 RD